Hay una información que tenemos también para repasar y queríamos hablar con, con él, que siempre tiene la amabilidad de atendernos por la mañana. Eh, hablamos del subsecretario de Tránsito y Transporte de aquí del municipio de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, porque sucedió algo que tiene que ver con la suspensión del centro emisor de licencias de conducir de San Miguel de Tucumán. Queremos hablar con él, que nos dé el detalle, que nos comunique qué es lo que pasó. Enrique Romero, ya lo tenemos en línea. Buen día, gracias por atendernos ustedes por la entrevista. Bueno, Digamos. sí, gracias porque siempre tiene la amabilidad de estar un, un rato con nosotros, con los tiempos que tiene. Y ocurrió esto, Enrique, está en, todo lugar, en, en todos los portales y tenemos que avisarle a la población a la hora de tener que renovar el registro o hacer registro nuevo, pero queríamos saber qué pasó, qué, qué es lo que sucedió. Bueno, en principio, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que responde al narcoquimerismo, ya sea en la provincia o en, o en la nación, este, tomó una determinación descabellada e irracional de inhibir a los ciudadanos de San Miguel de Tucumán a que obtengan su licencia de conducir, atento a argumentos este, no sólidos sobre los exámenes de manejo y sobre la atención médica que hay en la repartición. Eh, cuando sí. ellos vinieron acá yo le dije, me gustaría que vayan a Lule, a la banda, al Delet, a Tafi Viejo. A ver, este, cómo son los exámenes ahí, si se toman, si hay médicos, si hay psicólogos, si no se derivan a médicos particulares, oftalmólogos particulares o psicólogos particulares para que les hagan, este, un apto psíquico, oftalmológico y clínico y recién, este, hacerle la licencia de conducir porque en la repartición nuestra tenés médicos clínicos, oftalmólogos y este psicólogos que en forma gratuita, obviamente, uh -huh. hacen la evaluación del ciudadano por un lado. Por el otro lado, por eso descarto el tema de la de la, de la parte médica. Por el otro lado, nosotros tenemos una pista de este examen de manejo que estaba en la calle Celedón Gutiérrez, entre lo que sería Estados Unidos... ...y Honduras, que es donde está detrás de la repartición... ...ahí se cortaba el tráfico y se tomaban los exámenes a las motos y a los automovilistas. Eh, vinieron ellos y dijeron, no, no, parece que no tiene que ser en la calle... ...tiene que ser adentro, muy bien. Se hizo adentro, le dije, le preguntamos cuáles eran las características... ...nos dicen, estas son las características, se hicieron con esas características... ...y empezaron este con los peros, que mirá que acá hay un hoyito... ...que esto no puede estar así, que tiene que estar todo lisito, zaraza, zaraza... hasta que tomaron la determinación de inhibir al ciudadano de San Miguel de Tucumán a obtener su licencia, motivo por el cual nosotros este, hemos hecho una prórroga en el vencimiento uh -huh. de estos próximos 10 días para no errarle este, de las licencias de conducir y a su vez vamos a continuar con los trámites porque vamos a atender con una declaración jurada provisoria eh, donde no se le va a tomar la foto es lo único que no se va a hacer lo va a examinar el médico clínico el oftalmólogo la psicóloga va a hacer el examen oral, uh -huh. va a hacer el examen práctico y solamente le va a quedar la foto, la foto este, la impresión del carnet y el pago de los años que le, que le pueda llegar a otorgar este el equipo médico, o de acuerdo a la edad o de acuerdo a la condición física clínica. Uh -huh. Bueno, marcaba la, la Agencia Nacional que, que, que ustedes no tomaban examen práctico directamente a las motos. Pero es una mentira, tenemos los videos te mando los vídeos, además hemos empezado a hacer videos cuando ellos empezaron a ciencia esas barbaridades, ¿eh? uh -huh. empezamos a firmar los exámenes, es una mentira, uh -huh. Además por ejemplo los automovilistas no quieren que le tomemos exámenes en la calle, entonces yo este, ¿cómo sé que él va a poner el guiño a la izquierda o a la derecha 70 claro. metros antes de llegar a la esquina, claro, claro claro que sí no es... lo hagamos adentro, lo hacemos adentro, claro. y... es una y... mentira por pues, eso es irracional, una burda, esto es un carpetazo del uh -huh. narcoquinerismo te vuelvo a repetir que está muy preocupado este, por Alfaro y por ahora por, por Beatriz Ávila. Mm. Esto es esto, así de simple y de cortito. Son ellos, son los responsables, son ellos. Y ahora, Romero, ¿qué es lo que le piden para levantar esta sanción? Y hasta, nada, hasta, ¿hasta, todo cuándo, todo ¿Hasta cuándo van, a, ya, hasta cuándo todo van a estar? Lo que ¿no? habían pedido ya estaba hecho. Supuestamente son siete días. Siete días. Y todo lo que habían pedido estaba hecho. Estaba hecho. Uh -huh. estaba hecho. La, a ver, el centro de emisión de licencia de San Miguel de Tumán, que es más importante de Noa, de Nea, Tomás La Rioja y Tomás San Juan. Sí. Este, Tomás Chaco, Tomás Formosa, este y el más importante siempre fue tuvo calificación de 9 de nueve no nos ponían 10 porque decían que no quería que nos aburguesemos y que subiéramos, siguiéramos trabajando, digamos para alguna vez obtener el 10 y ahora viene estos muchachos, este. Embargar la cancha en un momento este, evidentemente electoral, por eso nosotros estamos rogando que el 14 de mayo sea mañana, para que terminen con esta historia, digamos, bloquearon el mercado del norte, bloquearon el estacionamiento pago. Ahora suspenden este, el centro de emisión de licencia por siete días. A ver, vamos, está está clarito y es evidente que hay una maniobra política. Sí, porque el comunicado de ellos no, no explican bien eh, cuál de qué se trata. ¿Sí, no? ¿sí? No, no, no hay una a explicación. Ver, vos... Es más, dan un ejemplo. Romero, déjeme así le explico a la gente para que usted también pueda responderme. Sí. Eh, le, lo que ellos hacen es decir, che, hay faltas graves, eh, va por este lado, y después dan un consejo de lo que hay que hacer para que la gente no tenga accidente. No dicen bien cuál a es ver. el problema. Pero es que no, es que no tienen argumentos. Claro vos me podrías haber llamado la atención, suponete que vos sea agencia nacional de seguridad vial me hubiese llamado la atención a decirme mire este recompongan esto porque esto está mal pero no inhabilitarte a vos para obtener tu licencia de conducir claro, no a ver sentido. qué culpa tenés vos ciudadano de que no puedas obtener la licencia de conducir a ver explicame si vos te tendrías que ir este mañana a España y hoy habías decidido renovar tu carnet y sabías que mañana lo ibas a tener en la mano mm. este tenés que postergar el viaje porque en España no lo vas a poder obtener la licencia de conducir Bien. Y, y además te va a costar un Perú obtener una licencia de conducir y días y meses para poder hacer este un trámite de licencia de conducir a ver qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer ahora el conductor del taxi, el conductor del ómnibus, ¿Qué va a hacer el conductor del transporte escolar del transporte programado, del transporte de chicos discapacitados, que va a ser el tipo que maneja la ambulancia, el que maneja el patrullero, que está inhabilitado para para para poder obtener su licencia de conducir, por eso es que te digo que le vamos a dar el provisorio con la resolución para que sigan este, conduciendo, pero sí. es una barbaridad lo que han tomado como medida yo uh -huh. bueno, creo entonces... que venga el CONFER que venga el CONFER y porque yo ayer dije una mala palabra en LV7, venga y diga, no, listo, ya está, la señal de LV7 se terminó. Ay, carajo, listo. Claro, ya era... está, no va más, por, por siete claro. días, por 10 días. Ahora el organismo es ENACOM, <risa> así, así que se actualizaron del CONFERA ENACOM, por si decimos alguna barbaridad también. Eh, sí, eh, por eso te digo, claro. bueno. Romero, me, entonces, me le, una... entonces vamos a avisarle, Romero, a la gente que nos está escuchando. Va a haber una prórroga entonces hasta que esto se, se termine. Esperemos también sí, cuando, cuando vengan a controlar de nuevo a ver si está todo bien. Escuchame, eh, pero obviamente que va a estar todo bien y estuvo todo bien. Te vuelvo a repetir, por es, por estoy ese. traído de los pelos. Este, no, no, no se puede hacer esto, este es más, es inconstitucional, porque vos no podés manejar, no sé si me entendés, es inconstitucional, vos podrías hacer un planteo de inconstitucionalidad, te va a demorar, okay. se va a demorar más de 10 días, pero lo podrías hacer, es inconstitucional, te están quitando, cercenando la libertad de circulación. A pesar de eso, ustedes van a trabajar con la gente y les van a dar un provisorio Normalmente, lo vamos okay. a dar un provisorio y la resolución, digamos, por 10 días de, de, de, de vigencia de la licencia de conducción Aunque okay, para que se quede tranquila la gente que por ahí justo tenía el turno, que no se preocupe, que vaya igual No, no, no, que vengan igual, con turno sin turno que vengan igual porque lo vamos a tener igual Perfecto Enrique, nada, quería molestarlo por, por este tema porque la verdad que nos llamó la atención y queríamos ahí eh, poder tener su palabra también para poder tener la, la voz oficial no me molesto para nada, le agradezco la entrevista. Le agradecemos. Eh, le mandamos un abrazo grande y ya lo para cerrar, así como para acordar un poco también todo lo que nos pasa. Lo hemos visto cantar y muy bien, ¿eh? <risa> es es, un, hobby. es Después, <risa> un hobby. Después lo vamos a invitar. Es pero... un hobby, estoy, a, estoy, a estoy aprendiendo con Huerto Gulasio, que es un, un hobby, digamos, que, que además me saca, me pone un, una hora el cable a tierra, ¿viste? Sí, sí, Entonces. Sí, sí. Me imagino Entonces, que me resulta, me resulta lindo. Hay que cantar en la vida, hay que cantar. Sí, así que después, claro. en otro momento, lo vamos a invitar para, para eso también para tener un rato con usted. Le mandamos un abrazo y buena jornada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias a ustedes, muy gentiles por la entrevista.